Hace poco terminé de escuchar el audiolibro Journey to the Age of Reason de Stephen Budiansky que es una biografía de Kurt Gödel quien pues a pesar de que se le considera uno de los más grandes lógicos de, de la historia de hecho Einstein decía que, que era el lógico más importante desde Aristóteles eh, pues sufría del síndrome de impostor en el sentido que en sus últimos años pues a pesar de que pues tenía una posición de profesor en Princeton, eh, pues pensaba que, que no había hecho lo suficiente, que, que no trabajaba bien, que eh, lo iban a correr. Eh, entonces, digamos, si, si una persona con tales logros siente el síndrome de impostor, pues creo que si alguno de ustedes lo llega a sentir en cualquier momento, pues es, es perfectamente natural. Eh, Einstein que, que pues... Estableció una amistad con Gödel en, en Princeton en, en los 50s. Eh, decía que, que solo iba a la oficina para poder caminar de regreso a su casa platicando con Gödel. Eh, al parecer, esto era porque la mayoría de pues, las personas que, que estaban en Princeton eh, pues reverenciaban tanto a Einstein que, que no eran capaces de de oponerse a sus ideas y, y Godel sí y Einstein le gustaba que, que Godel podía decirle no aquí te estás equivocando o no estoy de acuerdo con, con esto que propones y también era amigo cercano de uh, Oscar Morgenstern eh, desde desde sus años en Viena eh, Morgenstern junto con John von Neumann eh, pues publicaron eh, pues un, un libro sobre teoría de juegos que pues, básicamente lo aplicaban en a economía. Entonces pues, era un intento de formalizar eh, pues, relaciones sociales y económicas que, pues, digamos, la gente que siguió por ese camino pues, ganó varios premios Nobel en, en, en economía. Y, y, pues, bueno, el, el libro empieza contextualizando eh, pues, el imperio austrohúngaro de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Eh, en ese entonces, pues digamos, cuando, cuando Gedel era joven, eh, bueno, él, él nació y creció en, en Brno, la actual República Checa, eh, pero en ese entonces era parte del Imperio Austrohúngaro y pues la familia de Gedel era eh, de, de habla alemana, eh, a pesar de que pues, en el Imperio había muchísima diversidad de idiomas. Eh, pero pues bien estaba lleno de, de mentes brillantes, pero también de de charlatanes, entonces es interesante cómo, cómo se mezclaban eh, pues esta riqueza intelectual pero pues también pues gente con, con ideas bastante extrañas eh, entonces pues en general a principios del siglo XX eh, tanto en Alemania como en Austria pues estaban desarrollándose las matemáticas más avanzadas y, y quien tenía más reconocimiento en esto era David Hilbert de la Universidad de Göttingen eh, ya había declarado con que los problemas del siglo XX en, en, en 1900 y en 1928 eh, 28, presentó cuatro problemas eh, que consideraba que debían de ser resueltos para su colocar bases sólidas para las matemáticas. Eh, en ese entonces Gödel tenía 22 años y en seis meses resolvió el cuarto de estos problemas que básicamente demostró que la lógica de primer orden es completa y, y con eso se doctoró. Eh, pero al año siguiente eh, había demostrado que dos de los tres primeros no tenían solución entonces esto es que las matemáticas no eran consistentes ni completas eh, y pues esto pues es por lo que se le conoce más allá de sus teoremas de la incompletitud eh, el, el último problema, el tercer problema, Alan Turing en el 36, mostró que, que tampoco tenía solución entonces, que, que, que es el problema de la decisión? Eh, entonces, digamos, eh, David Hilbert y muchos otros matemáticos habían estado tratando de probar que las matemáticas eran completas y consistentes y demás. En otras palabras, que, que eran confiables, que no podía haber paradojas, que lo que tú podías decir so, con, con las matemáticas siempre iba a ser cierto. Y, y pues Gödel demostró que esto no era así. Eh, y pues bueno... El, el, el libro trae muchos detalles interesantes y chismes del círculo de Viena. Entonces, por ejemplo, eh, yo no sabía que Ludwig Wittgenstein había sido compañero de escuela de, de Hitler durante un año. Eh, no, no, sabemos si interactuaron o no, pero pues bueno, era un mundo pequeño. Eh, y, y pues bueno, en el círculo de Viena, eh, del cual Gödel formó parte, eh, pues se desarrolló eh, pues, lo que se conoce como el positivismo lógico y pues básicamente trataban de seguir este programa de Hilbert, en otras palabras, usar la lógica pues, para resolver todo tipo de problemas. Y pues era algo como que muy eh, innovador, progresista, pero Wittgenstein, eh, que pues publicó su Tractatus Lógicos Filosóficos, eh, también por estos años, eh, pues era como que muy respetado y de hecho como que su, su primera obra iba muy alineada con, con, con esto del Círculo de Viena, pero eh, después Wittgenstein como que cambió radicalmente su, su visión del mundo y de la filosofía y, y pues más adelante cuando yo estaba en Cambridge pues estaba muy en contra de, de todo el programa del Círculo de Viena. Eh, en el sentido que pues Wittgenstein consideraba que pues vemos eh, el lenguaje cómo adquirimos el lenguaje desde la infancia, eh, pues va mucho más allá de la lógica formal. Eh, y, y, y de hecho, a pesar de que a Geddel pues, se le considera como que mató este programa de Hilbert, todavía en los 40, ya en Princeton, eh, intentó rescatar este programa de Hilbert sin éxito. Eh, yo, yo, yo creía que digamos, él conscientemente lo había destruido y, y como que estaba en contra, pero no, de hecho él estaba tratando de probarlo. De hecho, Von Neumann también, eh, cuando estaba en, en Europa, todavía había intentado eh, pues, rescatar o contribuir al, al programa de Hilbert, pero pues justamente al intentar probarlo pues vieron que, que no tenía solución y, y era muy limitado. Eh, y, y pues bueno... Cuando en los 30 pues el, el fascismo empezó a crecer rápidamente en, en Europa, eh, pues muchos intentaron salir. Gödel fue a Princeton por ahí del 38, no, desde, desde antes del 37, algo así, lo, lo invitaron, lo invitaron a que se quedara, que regresara, pero tenía familia por allá y, y también problemas de salud. Entonces no no quería quedarse, después no quería regresar. Y cuando finalmente pues, ya había estallado la guerra en el 40, pues fue mucho más difícil sacarlo de Europa. Eh, esto en buena medida gracias a la gestión de John von Neumann, eh, pues porque los directivos de, de Princeton pues, tuvieron que hablar con la embajada alemana en Washington para que le dieran el permiso de salida. Y digamos fue, fue todo, todo un lío. ¿no? Y ya que estaba en Estados Unidos todavía, decían, ¿cuándo va a regresar? Lo necesitamos por acá. Eh, y pues bueno, ya... Finalmente se, se, se quedó en, en Estados Unidos, aunque ya cuando salió, pues eh, no podían cruzar el Atlántico fácilmente porque pues, los barcos eh, ingleses y franceses hubieran tenido, pues, pues no sé si se hubiera, ido, por ejemplo, en un barco italiano, eh, pues hubieran detenido a los ciudadanos alemanes o austriacos que, que estuvieran ahí, pues porque eran enemigos. Entonces eh, se tuvo que ir cruzando la Unión Soviética, entonces pues, se fue en Berlín, Moscú, Transiberiano, Vladivostok, Japón, de Japón a San Francisco y luego cruzando eh, todos todo Estados Unidos, entonces pues, ese atajo le, le tomó un par de meses para llegar a, a la costa este, pero bueno, ya se estableció en Princeton, le costó un poco de trabajo adaptarse, pero eh, pues finalmente ya, y, eh, logró hacer otras contribuciones a la matemática y a la lógica eh, con, en, en sus años en Princeton. Eh, entonces, digamos, un, una de sus características de ese trabajo es que él, él quería tratar con lógica la filosofía en general. Eh, de hecho, una de las presuposiciones de, de Gödel es que el mundo era racional, también era eh, antima antimaterialista, en el sentido que, pues, como que suponía que, que primero venían las matemáticas y también eh, lo, lo llegaron a acusar de ser un platonista matemático, en el sentido de que eh, las matemáticas pues, eran independientemente de los independientes de los humanos, en el sentido de que los axiomas de las matemáticas los podíamos percibir gracias a nuestra intuición, pero que digamos, no eran cosa del azar y que no se podían cambiar, cambiar así arbitrariamente. Eh, otra característica del pensamiento de Gödel es que él pensaba que todos los problemas si un humano podía plantearlos entonces eh, otro humano podía encontrar una solución. Eh, también este racionalismo lo llevaba a pensar que todo pasaba por un, por un motivo, entonces eh, pues, con, me imagino que no creía en la serendipia. Y, y, y no solo eso, sino que normalmente este motivo no es el más obvio, lo cual lo llevaba a, a una paranoia espantosa. Entonces tenía un montón de teorías de conspiración, por ejemplo, sobre Leibniz, que había una conspiración para ocultar el trabajo de Leibniz y, y pues como que sus colegas le decían oye, pero eso no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, el chiste es que Gödel al tratar de encontrar explicaciones a todo, pues después eh, como que sobreexplicaba o se inventaba explicaciones que, que pues eran en muchos casos hasta ridículas. Eh, pues, como para cumplir con sus propios axiomas, ¿no? de, de, de que todo es racional y de que todo tiene una causa y una explicación. Eh, pero también yo, yo creo que pues él, al igual que, que muchos otros filósofos, eh, pues no, no se cuenta que las explicaciones que hacemos del mundo son epistemología, no ontología. Esto quiere decir que el mundo no depende de las explicaciones o interpretaciones que hagamos de él. Eh, y, y, y bueno, de, de cualquier manera, pues es muy estimulante saber más sobre el pensamiento de que del, pues para desarrollar nuestro propio pensamiento, digamos, aunque digamos, yo, yo en particular pues estoy en desacuerdo con la mayoría de, de, de su filosofía, eh, pero se me hace muy interesante tratar de entender por qué pensaba así, eh, digamos, para ver bueno, cómo se pudo equivocar tan terriblemente o, o por qué fue que llegó a, a, a pensar de esta manera. Eh, y, y pues es interesante entender esto también. Eh, que, creo que también, de manera análoga a, a los teoremas de la incompletitud de Gödel, podemos decir que nosotros somos incompletos, eh, es decir, que tenemos axiomas que no podemos demostrar, pero sí podemos cambiarlos. Entonces esto eh, pues limita qué tanto podemos describir de nosotros mismos con, con la lógica, porque digamos, la lógica tradicional... Todavía no hemos desarrollado un sistema formal que pueda cambiar sus propios axiomas, y nosotros lo hacemos todo el tiempo. Eh, entonces eh, pues Ya mencioné que, que Goethe era platonista en lugar de empiricista, en el sentido de que hay pocos matemáticos como eh, Greg Chaitin, quienes consideran que pues, los axiomas de las matemáticas son empíricos, en el sentido de que podríamos definir arbitrariamente axiomas, pero es solo a través de la experiencia que decidimos cuáles axiomas son los más útiles eh, en distintas circunstancias, pero digamos no hay como que los axiomas de las matemáticas que son verdaderos y los que son falsos, sino que pues depende de nuestro propósito podemos cambiar de axiomas de manera un poco arbitraria, pues como se puede hacer en geometría, ¿no? eh, y, y, y bueno, Gödel decía que estos axiomas los podemos percibir gracias a la, a la intuición humana que, que las máquinas no tenían. Entonces, eh, pues para Gödel las máquinas que de, digamos, Recuerden que pues, esto es en paralelo a, a, a Turing von Neumann, que pues, andaban desarrollando computadoras para tratar de replicar el pensamiento humano. Entonces pues, era como que todavía antes de los orígenes de la inteligencia artificial. Eh, pero según Gödel, pues, las máquinas nunca iban a poder tener capacidad humana, justamente porque no tenían esta intuición humana. Entonces hay muchos trabajos en inteligencia artificial que... Que, bueno, hay una lógica intuicionista que, que trata de formalizar esto, eh, pero yo creo que, bueno, aquí sí estoy de acuerdo con Gödel, no porque nosotros tengamos una intuición muy especial, sino que el, las máquinas no pueden hacer estos cambios de axiomas que nosotros sí logramos hacer a través de nuestra experiencia, no, de nuestra intuición, diría yo. Eh, entonces creo que los límites tanto de sistemas formales como de las máquinas, bueno, a final de cuentas las máquinas que construimos están basadas en sistemas formales, eh, pues aplican también a la inteligencia artificial, entonces, eh, pues que, que es interesante que él ya, ya había hablado de esto. Eh, y, y bueno, eh, tenía bacteriofobia y pues también muchos otros problemas psicológicos, eh, digamos, fue, fue internado en hospitales psiquiátricos. Eh, en, en, desde que estaba en Europa, eh, y, y digamos, conforme su salud fue deteriorando, eh, pues ya en, en, cuando tenía más de 70 años, pues digamos también como que sus ideas empezaron a, a volverse más exóticas, entonces, eh, por ejemplo, en, en sus años tardíos eh, llegó con pruebas racionales de la vida después de la muerte, o también en el 70, eh, al, al parecer... Eh, bueno, escribió que tenía una prueba sobre la existencia de Dios, al parecer no, no sobrevive esa prueba, eh, a pesar de que él decía que no era creyente. Bueno, él, él decía que, que estaba en contra de las religiones, pero no de la religión o algo así. Entonces, pues al parecer sí creía en, en, un, en cierto Dios, pero no como nos lo platicaban las religiones. Eh, y, y, y bueno, recomiendo mucho saber más sobre la vida de Gödel. Eh, es, es muy interesante. Eh, y, y pues... Esta idea de que cualquier problema que una mente humana pueda postular, otra mente humana puede resolver, o, o bueno, la, la misma mente humana puede resolver, eh, creo, creo que es muy interesante. Yo ahorita sería agnóstico en el sentido que no, no podría decir si sí, estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo, eh, pero creo que valdría mucho la pena explorar más esta cuestión y pensar si es cierto que cualquier problema que podamos plantear, eh, podemos resolver, o si hay algunos tipos de problema que aunque podamos plantear, podemos demostrar que, no, que nunca vamos a poder resolver. Eh, y digo, al final de cuentas, la mejor manera de conocer nuestros límites es yendo más allá de, de estos límites.